Advertencia, las imágenes usadas en este micro son cortesía de los emisores que se usan con fines académicos y formativos. Siempre escuchamos que algunos padres con posibilidades económicas desean acomodar a sus hijos con la transferencia de la propiedad de parte de su patrimonio a estos a cuenta de dejar una herencia en vida y para que tengan asegurado su desarrollo y estabilidad económica y en cierta forma resolver el conflicto que se genera luego del fallecimiento de este dueño. Existen opiniones a favor y en contra de estas disposiciones. Los que apoyan esta iniciativa indican que es un modo de bajar los conflictos de interés entre familiares y parientes por la herencia que ya queda resuelta. Los que la adversan mencionan razones legales y se niegan a denominar como herencia a este tipo de disposiciones. Hoy, Vamos a hacer un exhaustivo análisis partiendo de premisas bíblicas, testimonios reales de posibles herencias y criterios legales para saber si existen las herencias en vida. Suéltese mouse porque este tic sucesoral empieza ya. Buen día mi querido justiciable, yo soy Juan Carlos Ron.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 son esenciales conocer en estas circunstancias de las derechas. Te invito a mi justiciable a que me sigas en nuestras redes sociales o también nos contactes a través de nuestro correo electrónico para solicitar información sobre nuestras actividades de capacitación y productos profesionales que serán de gran ayuda en tu posible caso hereditario. Muchas son las discusiones y controversias que giran alrededor de la decisión de una persona de querer entregar sus bienes a sus hijos a modo de herencia y por ello nos hacemos la siguiente pregunta ¿Existen las herencias en vida? Para empezar nuestro análisis busquemos un poco de historia y nos remontamos hasta las escrituras de la Santa Biblia en el Evangelio de Lucas que relata la parábola del hijo pródigo y del cual vamos a tomar este fragmento a continuación. Y Jesús dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Y así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Esto es, Palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 13 Desde esa enseñanza que Jesús nos da por medio de parábolas nos hace inferir que puede existir una repartición de los bienes en vida a favor de los hijos Ahora bien, en ocasiones ese comportamiento de ese padre de repartir la herencia en vida a sus hijos se ha reflejado en casos de la vida real y para ser más palpable debemos mencionar los casos de personas de amplio reconocimiento público el primer caso que vamos a ver es de Miguel Ignacio Menosa Donati mejor conocido en el medio artístico como Nacho, cantante venezolano que declaró una entrevista para un canal de YouTube sobre su acción de beneficiar a sus hijos veamos un programa de televisión cogió como un acuerdo de divorcio que es un acuerdo genérico, que es el que es el acuerdo que se introduce antes de tú llegar a, a, a, a, a acuerdos personales y a cláusulas diferentes, es el acuerdo que se introduce de intención de divorcio y cogieron eso y, y dijeron, bueno, no, Nacho le va a dejar a los hijos este dos pesitos mensuales a cada uno y los niños no tienen... Que comer y no tienen hogar y no tienen nada, ¿entiendes? Y para mí era duro porque yo pensaba, yo he trabajado tanto en mi vida, tanto, tanto en mi vida, ¿verdad? No, no solamente, por algunas cosas que también son materiales que quizás no, no importan tanto, ¿me entiendes? Pero a mí me tocó dejar herencia en vida a mis hijos en, en este tema de la separación y yo no, no me arrepiento de eso. Yo siento que Dios eh, es perfecto y, y y a mí, fíjate, como te digo, no mi papá quizás fue un hombre muy trabajador, me dio todo en vida, pero mi papá al irse de este mundo, quizás, nosotros somos nueve hermanos, él, él no pensó y no se organizó para decir, bueno, yo voy a tratar de dejarle a mis hijos esto o esto. Y, y no sé si lo hizo bien él, porque yo ahora tengo mis cosas gracias a que no me regalaron nada de una vez. ¿Entiendes? O lo estoy haciendo bien yo, que en el tema de la separación, por ejemplo, me, me tocó dejarle a mis hijos, a cada uno de mis hijos, un hogar para cada uno de ellos, que ellos pueden reclamar cuando ya tengan 18 años. O sea, le daste una casa, un le daste una casa a cada uno de ellos. wow A cada uno. Y, y una casa a su madre también. Como pueden ver, el cantante afirma que deja herencia en vida a sus hijos consistente en una casa para cada uno de ellos y que podrán reclamar, ocupar y usar cuando sean mayores de edad pero dentro de estos testimonios va más allá, ahora vamos a ver qué afirma el abogado mexicano Andrés Reina sobre la herencia de su difunto cliente, el divo de Juárez, Juan Gabriel, donde les digo me sorprende con su declaración, pero detrás de ello hay una muy buena hipótesis, Veámoslos en el siguiente video. Alberto Jr. acude a los tribunales para reclamar algunas de las propiedades de su padre, Juan Gabriel. Nosotros hablamos en exclusiva con el abogado que por años representó legalmente al cantante en Monterrey, México. Y él hace revelaciones interesantes, incluyendo que, según él, el divo de Juárez repartió su herencia en vida. Lleno de corte tiene sus declaraciones. Yo tengo un problema hace... El abogado Andrés Reina representó a Juan Gabriel en México durante muchos años, ayudándolo con los problemas legales que tuvo el artista por demandas de sus ex empleados. Para Andrés los bienes que deja Juan Gabriel no serán motivo de largas batallas en los tribunales. El señor desde que lo conozco jamás puso lo que compró a nombre de él, lo ponía a nombre de sus hijos, sobre todo a Iván, que era el que más estaba pegado con él, el que menos problemas le daba. Andrés cree que el único heredero será Iván y explica por qué. ¿Quién es el más estudiado? Iván. ¿Quién es el más educado? Iván. ¿Quién se hizo cargo de su papá? Iván. Que lo creo inútil que haya dejado un testamento porque todo está repartido. ¿Todo? No hay nada que repartir. O sea, ¿legalmente Juan Gabriel les había heredado en un día? Así es. Todo lo que compraba el señor lo compraba. No ¿Qué repartes? Bueno, hay que recordar que eh, Juan Gabriel tuvo muchos problemas en vida con Hacienda con, eh, por no pagar impuestos y debido a esa deuda que tenía con el fisco, eh, es muy posible que haya comprado propiedades y las haya puesto a nombres de otras personas, de manera que si en algún momento Hacienda quería cobrar ese dinero porque estaba esa deuda pendiente, no le embargaran las propiedades. Así que todo eso eh, podría tener su razón de ser. Como es de suponerse, la razón que para mi opinión profesional personal tiene más asidero es justamente... La posible situación de defraudación fiscal que, en el sentido que Juan Gabriel, para no cumplir sus deberes tributarios con Hacienda, compraba bienes, pero no quedaba como el propietario de los mismos, sino alguno de sus hijos. Esta situación encaja más con el supuesto de testaferros que de una herencia. Luego de nuestro análisis bíblico y los ejemplos reales de esta situación, ahora conozcamos los criterios de algunos justiciables y comenzamos con un corto, como lo es del abogado Fausto Bañuelos, otro colega mexicano que tiene una forma muy pintoresca, pero bien práctica, de opinión sobre las herencias en vida. Mitos, leyendas y aberraciones del derecho. La herencia en vida. Esta es una que escuchamos muy a menudo y quiero decirles que cada vez que una persona dice herencia en vida, un abogado muere un poco por dentro. El Código Civil define a la herencia como la sucesión en todos los bienes de una persona y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, para que haya herencia se requiere que el querer esté muerto y el heredero esté vivo. Cuando una persona decide dar a otra algo sin que haya un pago, se le llama donación. Y cuidado, porque la donación tiene efectos fiscales, es decir, debes pagar impuestos sobre la renta, salvo algunas excepciones como la donación entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes en línea recta. Así que ya sabes, si escuchas a alguien decir heredar en vida, para ratificar este criterio legal de este profesional ahora veremos la opinión de la abogada española Celia Miravalles, que es una experta en Derecho Agrario, pero que hace un interesante aporte desde su canal de YouTube. Ponle atención. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Arrendamientos Rústicos y Derecho Agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León. Y hoy vamos a hablar de si se, tiene que, se puede repartir la herencia en vida. No, no se puede repartir una herencia en vida. Muchas veces oímos hablar a toda o cual persona que han repartido la herencia en vida entre sus hijos, pero esto técnicamente es imposible, ya que para poder repartir una herencia tiene que haber un fallecimiento. Eh, y por tanto, en vida pues no hay no hay tal conocimiento realmente lo que, lo que se hace en estos, en estos casos lo que se puede llegar a hacer es una donación no es donar los bienes entre los, entre los hijos pero es muy importante antes de hacerlo tener en cuenta varias circunstancias ¿no? para, para ese reparto en vida de de los bienes. ¿no? Eh, lo primero es que hay que tener muy claro que ese reparto en vida eh, supone que el que reparte, la persona que, que vive, eh, se va a quedar sin esos bienes, se va a quedar sin la propiedad de esos bienes. Y por tanto, dependiendo de la edad que tenga esta persona, puede llegar a ser muy problemático. Así que es cierto que lo que puede hacer también es reservarse el usufructo hasta que fallezca, eh, o sea, poder usar y disfrutar de los bienes mientras, mientras viva. ¿no? y donar lo que se llama la nuda propiedad también además hay que tener muy en cuenta la incidencia fiscal que tienen, las, que tienen las donaciones lo primero es que hay que tributar por el impuesto de donaciones que es un impuesto progresivo por tanto cuanto más se dona eh, o más alto es el importe que se dona más alta va a ser la cuota que se pague, que se pague Hacienda como pueden intuir, el criterio de este servidor coincide con estos profesionales del derecho, es decir, yo también considero que no existen las herencias en vida, pero mis argumentos para apoyar esta corriente, las daré en el momento oportuno dentro de este micro. A pesar de que un sector mayoritario, por no decir todos los profesionales del derecho, dentro de este ámbito latinoamericano, rechaza la tesis de considerar repartición de la herencia en vida, hay una curiosa disposición legal de carácter procesal en Colombia que establece una figura llamada partición del patrimonio en vida. Esta figura está prevista en el Código General de Procesos de dicho país en su único parágrafo que expresa lo siguiente La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiere efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración deberá previa licencia judicial efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero, los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión. Esto significa que cualquier persona puede disponer de sus bienes en vida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 gananciales y asignaciones forzosas que deban restarse a ese patrimonio hereditario a futuro interpreto que tiene un valor semejante al de un testamento pero la diferencia con este último radica en la situación en que éste puede surtir sus efectos de forma inmediata esta norma establece un tiempo de dos años a los herederos o cónyuges para pedir la rescisión de este documento y un dato interesante es que está en la parte infine de la norma que es la presidencia de un proceso o trámite de apertura de sucesión es decir, queda descartado cualquier trámite sucesorio a nivel administrativo o judicial porque esto fue resuelto en vida por el causante por esta particular figura procedimental extraordinaria mi opinión creo que ustedes la intuyen por lo mostrado en este micro de hoy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 porque en vida esa persona tiene pleno derecho libre de hacer con sus bienes lo que están a su nombre, de comprar, ceder, vender y donar, porque el derecho de propiedad le permite hacer con sus bienes lo que él considere pertinente sin ningún tipo de restricción el hecho de ceder o donar sus bienes a sus hijos son precisamente eso no tiene otro nombre ni se debe considerar que está dando una herencia en vida sobre el aspecto de donar a favor de ciertos parientes con una futura vocación hereditaria hay que tomar mucha atención si el día de mañana esa persona otorga un testamento porque aquellos bienes donados a familiares serán objetos de colación es una de las figuras más complejas dentro de las herencias, tanto que hasta a mí me es un tanto complicado analizar, abordar y exponer. Además, si estuviéramos en el supuesto de que una persona, llamémosle José, adquiere un bien por vía onerosa, sea por una compra o sesión, y este pone a nombre de alguno de sus hijos, digamos que se llame Vicente, ese bien queda a nombre de Vicente como si éste lo hubiese adquirido como propio. Y si el día de mañana José llegare a fallecer sin dejar testamento, por ejemplo, y teniendo otros bienes en su patrimonio, en esa sucesión de José, Vicente entra a participar como heredero perfectamente junto con los otros hijos de ese difunto, a pesar que ya tiene un bien que su padre ya le había comprado previamente. En resumen y en palabras sencillas, el hecho que un hijo reciba por regalo, donación o compra un bien sea mueble o inmueble de su padre, esto no significa que recibió una herencia por adelantado y que queda excluido de participar en la sucesión de su padre con respecto de otros bienes. Lo comento como aclaratoria debido a que se han visto casos donde ha habido Prohibiciones de participar a un pariente por esta circunstancia, porque ya recibió una herencia en vida. Estas situaciones que expongo y descubro dentro de mi ejercicio profesional, me convence en afirmar que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras.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 de buenos materiales te invito a que te suscribas a nuestro canal Sociedad para que empieces a recibir tus notificaciones y además con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos recuerda que suscribirte es gratis y para seguir nuestros nuevos videos dale click a la campanita de notificaciones que te llegará el día que tengamos nuevo material aquí en tu canal mis justiciable te deseo que tengas un buen día